Puedo negar. No, no, no. no me quiero matar Otra noche solitaria en mi cuarto Pensando Queriendo saber cuándo Llegará mi muerte Si tarde o temprano podré verte Y solo este día es el que sigo esperando La mayor parte del día tengo la casa sola Pero por dentro me siento más solo que la casa Con el insomnio llorando Siempre a cada hora Me pasa de todo pero no sé lo que... Siento un gran vacío, el cariño que yo sentía desde que era niño Desapareció igual que mi felicidad, no la encuentro en ningún lado y no sé si volverá Lo trato de superar, pero no lo consigo y no puedo rescatar todo lo que he perdido Desde que era chico tantas cosas que he querido, perdón por no haber cumplido lo que he prometido sé muy bien que todo todos hoy les he fallado y más por tratar de seguir viviendo en el pasado atrapado tan solo quiero desaparecer para siempre y perderme para nunca volver, pienso que soy un suicida que no ha podido matarse me he rendido tantas veces por ser un cobarde nunca fui de los más fuertes para que engañarme, no sé si es bueno o malo que no pueda suicidarme ya ves sabes ya es otra vez lo mismo al despertar, es como un círculo vicioso que no puedo controlar, el dolor que llevo dentro, no sé si un día va a parar. ¿Cómo quieres ayudar si no escondiste en mi lugar? Perdóname por todo lo que hice mal. Yo no puedo negar. Que hoy me siento muerto. He de cambiar, pero pienso que al final todos vamos a morir Necesito ayuda pero nadie me puede salvar Y no quiero vivir triste, prefiero morir feliz Dejé de pedirle ayuda a Dios, porque nunca me escuchó Y si lo hizo no me respondió, mamá solo puedo pedir perdón No tengo amor propio y su amor se esfumó Desde el día en que ella por otro me cambió Porque yo sé que no valoro Amor. Y entiendo que no me quieras pues tampoco me quiero yo y esos ángeles que me cuidan desde el cielo desde su partida yo siento que ya no puedo solo pienso en qué sentido tiene para mí la vida si sí sé muy bien que vamos a morir un día me fallaron tantas veces y que quieres que te cuente lo hizo tanta gente y ahora lo hace mi mente es evidente que no tengo en qué confiar y lo malo de todo esto es que no lo puedo olvidar hoy ni las pastillas y menos el alcohol ni la cuchilla sanará este dolor Quizá no lo demuestro pero vive en mi interior Vivo con este infierno y no encuentro una solución Con mil demonios a mi alrededor Que me dicen que ya acabe con este dolor Pero algo me dice que siga luchando Que encuentre un motivo para seguir vivo Perdón por vivir queriendo matarme Me siento como un depresivo Perdóname por todo lo que hice mal No me quiero ir No me quiero ir No quiero No